Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Foto Aprendizaje. Quiero aprovechar para hacer este video para hablar de un tema que le pudiera ayudar a muchos jóvenes y es cómo salir de la mediocridad. No es un secreto que estamos ante una situación muy difícil y donde disponemos de mucho tiempo en nuestras casas para reflexionar y para, de una forma u otra, reinventarnos. Pero, ¿qué pasa con esta situación? Que muchas personas no están aprovechando esta oportunidad para hacer cosas productivas y se están enfocando, se están inclinando a la sociedad. Cuando a lo mejor antes no tenían tiempo por los afanes, por el trabajo, de a lo mejor hacer una preparación académica, vemos que hoy tenemos todo el tiempo del mundo para capacitarnos y no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo en las redes o en el entretenimiento. Ten en cuenta que esta situación va a pasar y tú vas a volver con tu vida actual. Y cuando esto pase, bueno, que tú reflexiones, ¿Qué hiciste en esta situación actual? ¿Qué cosa provechosa que tú te puedas sentir orgulloso después que todo esto pase? No sea como lo que están criticando al gobierno, echándole la culpa de una situación que ellos no pueden controlar. Pero sin embargo te pasas horas viendo Netflix, jugando videojuegos o haciendo cualquier otra actividad que no es tan provechosa y no es que tú contra de eso. Yo en mi adolescencia fui un gamer y un gamer comprometido. Jugaba juegos como uh, Final Fantasy, como Legend of Zelda y demás, pero actualmente tengo mi foco en cosas más importantes. El punto es que ponga siempre o priorice lo que al final tú le vas a sacar provecho. En este video, en la descripción, te voy a dejar una serie de páginas web que están ofertando sus cursos que eran de pago de forma gratuita, incluyendo mi página Fotoaprendizaje, de la cual yo soy CEO e eh, instructor. Así que espero que puedas reflexionar en este momento y que puedas hacer cosas actuales en las cuales tú te puedas sentir orgulloso.